Únete a mí, vamos de viaje. Yo pago todo tu solo, acompáñame. Te pregunto si se nota que te quiero conquistar como pele a la Copa Mundial. Tú eres eres a lo que yo soy adicto. Me dicen que me haces más como la coca a tu cuerpo, oh, oh, oh. pero como un tonto me hago el sordo y ven a acompañar. Porque hoy nos vamos pa Roma, pa tomar una sola, sola nos vamos pa Roma, Roma pa tomar una sola, sola. Ah, ah, ah, ah. Tomemos una foto, oh, oh, sube la historia, story, para que tu novio la vea, para que tu novio la vea y que vea que pasa mejor conmigo, pasa mejor conmigo que contigo, oh, oh, oh, oh. la tristeza de Isa parece solo feliz contigo a mi lado ya no hay tristeza y hoy ven acompáñame porque nos vamos hoy nos vamos para Roma para Roma para Roma para tomarnos una sola una sola una sola ah, ah, para Roma una sola vamos a tomar tomar una foto para subir a la historia diciendo que pasamos juntos y pasamos bien No como tú y tú es pasamos abrazaditos sé pero con una princesa a mi lado oh, oh el príncipe de esta princesa ah, ah, ah, ah, ah, ah. vamos para roma vamos pa roma pa tomar una sola ah, una soda una sola vamos para roma vamos para roma pa tomar una soda una sola vamos pa roma roma roma roma Rrr, roma roma Óndate a mí ahí tú de ahí, ahí. Súbete, súbete al avión, vamos de viaje, yo pago todo, tú solo acompáñame que nos vamos para Roma, para Roma, para Roma, para Roma, que nos vamos para Roma, para Roma, para Roma. Ah, ah. Te pregunto si se nota que te quiero conquistar como pelea a la Copa Mundial, a lo que yo soy adicto, me dicen que me haces mal. Pero no hago caso. Ah, ah, ah, ah. Uh, uh, uh, uh. Yeah. Llegamos a Roma para tomarnos una soga bien espumosa junto a ti. Llegamos a Roma, vamos a comprar y a besarnos después en el hotel. Traigo mucho billete verde en mi bolsillo. Así que hazme caso si quieres un poquito pongamos un reggaetón a tope. Que suene en toda Roma hasta quedarnos solitos. Si quieres billete verde, vente conmigo a Roma, vamos al hotel y darte billete verde, tengamos una noche pasionada en el hotel de Roma, no hagas caso a los demás para que no te confundan, vamos a Roma para tomarnos una soda bien y a junto aquí. llegamos a Roma, vamos a comprar y, y Ya años después en el hotel traigo mucho billete de verde así que hazme caso si quieres un poquito por un ramo de a tope que suene en toda Roma hasta que quede nosotros Y vamos para Roma, vamos para Roma Para tomar una soda, una soda, una soda Tengamos una noche apasionada juntito todos, todos, sin interrupción, sin interrupción Wow, wow yo sé que te encanta estar conmigo o oh, te oh, va a encantar más cuando vayamos para roma para roma para roma para roma vamos para roma vamos para roma vamos a tomar una sola una sola sé que una noche apasionada ah, sin interrupción sin interrupción interrupción sin interrupción interrupción sin interrupción sin interrupción sin interrupción, sin interrupción. Don, don, don. Vamos a Roma para tomarnos una sola bien, espumosa junto a ti. Llegamos a Roma, vamos a comprar y besarnos después en un hotel. Vamos a Roma para tomarnos una sola bien, espumosa junto a ti. Llegamos a Roma, vamos a comprar y desarrollo. Wow wow, wow, wow, wow, wow, baby, heavy, Zurra miose. italiana. Ah Roma, Roma. Woo!